gracias Carolina por el comentario. John Yerjan la antigua, este es el momento de usted. He dado mi tiempo a Yerjan. sí, se lo cediste de no. manera no. voluntaria y Yo no lo he pedido tampoco. ¿Eh? Bueno, vengan no, Pero agrade. Pero esa es rebeldía. Mira, no, pero Que conste. Favor, que la, conste. Peor, la peor cosa que puede ser un ser humano es desagradecido. No, agradece. Que, un agradece un agradece claro. Entonces, Entonces, Aunque no te lo hayan pedido. Sí, mira una cosa, por, Pero por favor. Pues mira, eh, yo me fui el yo me fui el miércoles, jueves, viernes y regresé hoy. Sí. Y de así hablas. Creo que han tenido suficiente para claro. Mire, señores, eh, a propósito de lo que Fulvio Ureña planteaba con relación a esta a este video de un grupo de jóvenes, eh, veo ahí en el, en, el, en el nuevo diario que eran estudiantes de una universidad, en la romana, está eh, la duda de si eran de una universidad o eran bueno. estudiantes de un liceo. Eh, a diferencia no sé de lo que, que plantean tema, eh, no, lo, del tema de Fulvio. los compañeros... A diferencia de eso, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de, de accionar. ¿Por qué? Porque cuando se da este tipo de acción, usted mete en un saco a, a mansos y cimarrones. Y entonces, no el hecho de que una gente sea un funcionario público lo hace, eh, le, le cae el calificativo de corrupto y de ladrón. Y entonces nosotros vivimos en un estado social, democrático y de derecho. Ese no, es, ese no, es, no debe ser el accionar, eh, el accionar de un de, de, de gente civilizada. Si usted, por ejemplo, está en algún lugar y está en desacuerdo con, con la presencia de una persona, lo que usted tiene que hacer es irse. Si usted tiene, por ejemplo, alguna imputación que hacerle... O sea, que tú querías que los graduando se No, no era graduando ese que estaba. Pero eh, la pregunta sí. entonces, es... Que se fueran eh, y dejaran el, el sitio solo. Si no, si nosotros, por ejemplo, Porque no estoy de acuerdo con que eso mira, que están ahí si son nosotros, los... por ejemplo, venimos aquí a hacer un análisis superficial de la cosa, entonces, lamentablemente, nunca vamos, no, nunca vamos a conseguir... Eh, eh, eh, Poder resolver problemas. La pregunta es. Ese es un es? buen consejo para ti mismo, sí, ¿sabías? Pero ¿quién era lo que estaban ahí? ¿Quién eran, ¿A quién era que ellos le vociferaban ladrón? Yo me imagino, por ejemplo, en este caso, eh, a la señora Lucelene Plata, que es viceministra de Educación, y, y que, por ejemplo, ella se apersone a un lugar y que entonces acompañada de, de varios dirigentes eh, o de varios funcionarios de, de, de educación, y le vocifere... No, hombre, es que todas las cosas... Es que tú lo coges, oye, mire, pero, pero, es que tú no, tienes que momento, cogerlo. Ah, si te, si te, te sirve acá, el sombrero... Yo, acá. Acá. yo quisiera si que te, por favor, te sirve me permitan, el sombrero... Si sirve el sombrero... 10 minutos, que me permitan expresar mi No, no, no, que no porque no tú, las tú las también interrumpes demasiado. Déjate de No, Carolina habló y cada quien habló y Nadie te está prohibiendo que hable. Lo que te estoy diciendo es que al que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Sí, pero... Mira qué es, es, que es lo que pasa, mira es, es una comparación es que, que lo quiere, es, es que la democracia no llega tanto, por ejemplo, ah, no, llega eh, tanto. no llega tanto, Dios, por ejemplo, Fulvio Dios Ureña, es funcionario público, enfóqueme Fulvio, ¿Será? él es funcionario público, Tú te, te gustaría a ti que tú por ejemplo acompañado de tus hijos tú vayas a una actividad y que te vociferen ladrón pero si corrupto, no uno no tiene que sentirse aludido No, pero como quiera. que ¿A no ti te afectaría. Que un funcionario, no funcionario que no le afecta, él, no no. no, él, no. él dice que no. No, él dice que no le ofende, está bien. Te vamos a preparar. Yo no, mí tampoco, eh, yo fui funcionario vaya. público 24 años pero no y se el se que dice en un sitio los fiscales son se, ladrones, yo no me siento ofendido. no se trata de eso, por ejemplo Porque un sitio yo no me siento aludido cuando dicen. Pero eh mira, Amado, eso es mira, Amado, eh esa, eso, por ejemplo, de que a la gente se le permita, donde quiera, estarle voceando ladrón y delincuente a todo el funcionario que se le cruce por el frente, es lo mismo que aquello de la pena de muerte, que en aquel entonces se utilizaba con un sentido político, para que me entiendan ahora. En, en, en 1844 existía en la República Dominicana la pena de muerte, ¿y para qué se utilizaba? Del, para matar gente mil, mil de mil manera política. ¿Cómo mataron a Sánchez? Se le olvidó cómo fusilaron a Sánchez, lo fusilaron por traición a la patria, oigan esto, al que hoy nosotros decimos que es el, que uno de los padres de la patria, lo fusilaron por traición a la patria, ¿cómo? Utilizando ese derecho que tenía el Estado de matar a la gente, y es a lo que yo me refiero ahora, a, eh, no podemos nosotros llegar a tanto a que donde quiera, por ejemplo, que haya un funcionario, sea corrupto o no lo sea, que ese, ese, ahí es donde yo quiero entrar, la gente te eh, vociferando ladrón y ladrón y ladrón. Pero, ¿Pero La gente la... tiene derecho a expresar lo que, sí. sus ideas libremente. Sí, sí, y claro. Los funcionarios Pero... públicos. Óyeme, uh -huh. oye esto: los funcionarios públicos están más sometidos al escrutinio del es, público. Es al escrutinio que cualquier otro ciudadano. Pero tú lo acabas cualquiera. de decir, amado. Están sometidos al escrutinio y a la crítica, no claro así a la imputación. Sí. Porque una cosa es que tú le critiques, por ejemplo, a una gente, y yo estoy de acuerdo con eso, de dónde te tiene tanto dinero. Ahora, de allá tú decirle que tú eres un corrupto es algo muy diferente, eh, eh, y, y ya lo han establecido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, y, y también la Corte de Derechos Humanos de España, y también el Tribunal Constitucional que ha establecido, no hay una ley, no hay ninguna jurisprudencia, no hay ningún precedente eh, jurídico que le dé permiso a la gente de andarle voceando ladrón y corrupto a los otros. ¿Por qué? Porque ahí tú estás metiendo a santos, a mansos y cimarrones. y ahí es donde yo quiero... Que nosotros eh, eh, eh, le pongamos atención a eso. porque, Porque, por ejemplo, Fulvio Ureña que dice: No, yo no lo desmentí a eso. Sí, ¿y tus hijos que van contigo, por ejemplo, pero y se sientan en el ese ellos, ellos pero saben Pero yo te también. puedo preparar, lo, lo hago, muchachos, ellos, yo te puedo preparar un grupo de, de, de, de rastreros, pero es lo que te digo, yo te puedo preparar a ti un grupo ellos de rastreros que claro, vayan al play y te vocen eso, ellos y a ti no claro te va a gustar no gustar porque eso te no tu honor y tu intimidad. <risa> es que si usted tiene, por ejemplo, una imputación y usted no está de acuerdo con esa persona, como hacen en otros países, se paran y se van. Estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí a tú venir con una imputación sobre una persona X que tú no sabes quién es posiblemente. Ah, es el ministro de Educación. Pero hay muchísima gente seria en los puestos públicos. Por ejemplo, como el alcalde, que muchísima gente le vocea corrupto. ¿Quién le puede demostrar al alcalde de San Francisco Macorís que es un corrupto? Nadie. Pero muchísima gente lo llama ladrón en las redes sociales. Y ese, eso es democracia. Eso es Eran estudiantes de la Universidad Federico Enríquez y Pero ¿a quién le están vociferando ladrón y corrupto? Y eso es correcto, eso le es Le están vociando ladrón y corrupto al ¿Rup? notar la presencia de la Alejandrina Germán, Pero y tú puede, ministra y tú de Educación Superior. Pero tú puedes, Alejandrina, independientemente de que sea corrupta o no, tú le puedes indilgar que es corrupta o que es ladrón. Hay una llamada. Hay una llamada. Vamos a Buenos quitarle. días. Bueno, ella es lo que representa el Buenos gobierno. Buenos días. No oye esta gente del PLD eran, estaban en chancleta y hoy todos son multimillonarios y por ejemplo aquí no hay leyes si fueran otro país sí ah. se metieran a todos todos tuvieran eh, por ejemplo como como eh, renunciaran pero aquí no hay leyes, aquí no hay consecuencias, aquí sí. todo el mundo hace lo que le parece. Yo estoy de acuerdo país. con usted no, de que aquí no hay leyes, de que aquí no hay oyente. régimen de consecuencias. Si sí hay leyes, lo que no hay es un cumplimiento. Pero ella está de equivocada, no es verdad que todos son multimillonarios, eso no es verdad. Está eh, eso no, no es cierto. No. Hay porque muchísimos es el, funcionarios es del Estado que entraron pobres y salieron pobres. Claro, aquí hay muchísima gente seria. Pobre. Hay mucha gente seria sí, en, en, eso no es en, en esos partidos, tanto dentro, dentro del PRD como del PRM, como dentro del propio PLD, como dentro de muchísimos partidos y que son funcionarios públicos y que no podemos andar por la calle, señores, voceando la cosa como, como, como ah, si viviéramos en un país escuchar, sin regla Hay otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Sí, dígalo. Yo quisiera que Yayan para que si el pueblo le, le vocifere a ladrones a ellos, es porque la gran mayoría son todos ladrones y de hecho lo que están demostrando en el pueblo y en el país entero. No, a lo, a, caballero, gracias por su llamada. A lo que yo me refiero es que cuando usted le vocea ladrón, por ejemplo, a, a un grupo de funcionarios, usted está metiendo en el saco a, a mansos y cimarrones. Está metiendo ahí gente seria y gente que quizás no son tan seria o, o que son o que realmente son ladrones. Pero ¿qué pasa? Si usted, por ejemplo, está en desacuerdo con un gobierno o, o a, en desacuerdo o, o de acuerdo, ¿usted tiene la oportunidad de, de votar en contra? A usted se le olvidó que usted tiene un poder y que se lo entregan cada cuatro años y que ahora, en febrero del 2020, y que en mayo del 2020, usted va a tener la oportunidad de votar por el que usted cree que no es ladrón. Ahí es donde usted tiene el poder, porque esto es un país soberano, donde el pueblo decide qué pone y qué quita. Entonces, ahí es donde tiene que expresarse. Claro, también puede, tiene el hecho de expresarse. Ahora bien, no es lo mismo, y ahí quiero aclarar con relación a lo que se ha establecido. Ciertamente los, los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio y a la crítica más no a las imputaciones que son diferentes. Una cosa que yo te critico a ti, ¿cómo tú compraste ese carro que sí, vale sí, pero eh, 200 mil dólares? Eso es... Eh, eh. Tú debes demostrarle a este país cómo tú Sí, pero cuando los ánimos no de un... De Camacho, que, ah, tú no puedes preguntar a Camacho. Ah, tú preguntar a Camacho. ¿Cómo tú conseguiste? Y criticarle, y criticarle de dónde sacó ha cual. Ahora yo no le puedo decir y que es un corrupto. Sí, es que yo no le puedo ladro. decir que es un corrupto. Cuando los ánimos de un grupo de ciudadanos se exacerban, no, es el producto puede. de lo que ha pasado se, se, anteriormente. Se llega se a llega la anarquía, Óyeme, se llega a la anarquía por esa vía. ahí tú no puedes estar exigiendo garantías de ley. eso tú tienes que... Ah, pero entonces, pues dejémonos, de esto. No, una días. llamada. Buen día. y buenas. Ya Irka, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Sí? Sí. Irka, yo te quiero hacer una pregunta. Irka, me está escuchando. Yo puedo, yo puedo, por ejemplo, pararme en un sitio a vociferarle eh, las acusaciones que mucha gente tiene sobre, sobre eh, tu líder, vincho Castillo, que le decían que era un palero, a lo cual yo no me sumo. ¿Te gustaría, por ejemplo, que se, que, que un grupo de gente se pare en un sitio a vocerle palero o a vocerle eh, eh, otras cosas? Ah, pero es que, es que la democracia no llega tanto. Porque es que si nosotros se, seguimos promoviendo la anarquía, después no vamos a poder contener a ese grupo eh, que no se sabe si son, eh, si realmente es el pueblo, porque a mí no me representa esa parte. Yo no ando diciéndole corrupto ni ladrón a nadie. Si yo tengo una imputación que la voy a, a través de los mecanismos correspondientes. Y si no, entonces voto en el, ahora en febrero y en mayo, yo voy a votar porque yo creo que me representa. Ahí es donde el pueblo tiene el poder. Con relación, a otra llamada. Sí, bueno, se enciende bueno, que la Sí, aló. Sí, sí. sí, arriba el monitor. Adelante. Lo que yo pienso es Ahí. que la persona que se siente aludido porque le vocen ladrón en cualquier escenario, ejemplo, que son, no. Están, están la, broma, la, de la, justicia, la broma, no No, no, amigo. Eso es verdad. Es que si usted anda, pues, pues, eso es verdad. ¿es que, es que si usted anda que con dije, su déjame familia. Déjame hablar porque te estaba hablando. Déjame hablar, usted estaba hablando. por favor. Sí, Óigame. le usted ladrón y usted sabe quién es está haciendo ladrón. Usted no es el ladrón, someta a la noticia entonces para probar usted es ladrón. ¿Qué decía ahí? No entonces, se vaya. Si yo tengo argumento para demostrarle a usted, para mostrarle a usted que usted es un ladrón, entonces yo voy a presentar los argumentos. ¿Qué decía ahí, amigo? mí ella se sentía que ella no era ladrón. Ya lo que tenía que decir, voy a someterme a un de estudiantes la guanta, a la acción de la justicia porque estaba apoyando ladrona. Quédese ahí, no se vayan. Mira qué pasa. El es una pueblo, pena. El pueblo no tiene estamento donde, donde acudir. Que pasa. Va a la justicia y no hay esperanza. No hay esperanza. Son intocables esos funcionarios, intocables. ¿A qué Entonces, legal, le queda Dios. la calle para vocear, por lo menos vocear. Hay que echarlo en el zapacón, y hasta eso ¿cómo se le lo, sí. sí. lo deben de de echar esas facones de como, cabeza. Como, como en Bolivia, que en agarraron a la alcaldesa de Bolivia y la pintaron y la arrastraron. eso es democracia echarlo en esa facone es debieran echarlo de cabeza y la integridad ¿Y la ley? debieran de ¿Y la echarlo de cabeza que habla de la pero integridad? que todos respeten la ley y es que sí. le dejen, dejen un voto por que le den un estamento que no lo controlan ahora? todo y tienen ¿Para, todo para, para, para, qué y el, para, para qué votan por ellos se roban y se roban todo el, y no hay dónde acudir una justicia blindada una justicia blindada preparado para hoy el programa la de mañana, ya será mañana cuando No son los políticos, la mayoría el que está mal. A las 7 de la mañana, si ya me deja terminar el programa. A las 7 con ustedes, hasta las 10. Todo el contenido del programa de mañana. Buenos días.